En la actualidad hay muchos jovencitos y niños que están obsesionados con ser un superhéroe porque ya vieron la nueva película del Hombre Araña o de Batman y de cómo Hollywood ha banalizado y ha hecho muy superficial eh, el mensaje de ser un superhéroe porque yo creo que es un mensaje mucho más profundo ya que en las películas pues nada más vemos a los superhéroes entreteniendo al público venciendo a los villanos y eso es todo no, por medio de sus superpoderes claro y yo creo que el mensaje de ser un superhéroe es algo mucho más profundo de hecho si todos nos lo proponemos podemos ser eh, grandes héroes estamos en tiempos navideños que por cierto es mi época favorita del año y hace más de 2000 años existió Santa Claus y Santa Claus está comprobado que si existió hace poco encontraron su tumba y Santa Claus eh, para mí es mi superhéroe favorito porque era un ser iluminado, era eh, un santo que entregaba regalos a los niños pobres a los niños huérfanos salía a las calles él mismo construía eh, los regalos en su taller y construía eh, les daba regalos a los niños y eso es para mí lo que es ser un verdadero héroe ese es el verdadero significado de ser un héroe es el, el dar a los demás el, el ayudar a los que no tienen el sacrificarse por los demás el dar por todo por otros eh, y bueno, ha habido gente que en verdad han sido verdaderos superhéroes Como por ejemplo el caso de un niño de Canadá llamado Ryan Que pues le quitó la sed a casi medio millón de personas africanas eh, Recaudó fondos y ahorró dinero para instalar un pozo de agua en Uganda y de ese pozo pudieron eh, beber agua muchísimas personas africanas, casi un medio millón de personas africanas.